Realmente el, los problemas a los que se enfrenta son problemas que tienen que ver con la discriminación y una discriminación que se produce en muchos niveles, pero sobre todo quizá la discriminación más relevante tiene que ver con la manera todavía en la que la sociedad entiende la discapacidad y a las personas con discapacidad. En el proyecto participan seis universidades. La Universidad Carlos III, el Instituto de Derechos Humanos, es la universidad que lo lidera. Lo que hace es centrarse en la Comunidad de Madrid y en el ámbito de los aspectos que consideramos que favorecen la inclusión de las personas con discapacidad y, por lo tanto, afecta a temas de movilidad, a temas de educación, a temas de ocio, a temas de participación. Entre las actividades y metodologías que utilizamos en la investigación eh, ...realizamos lo que llamamos las clínicas jurídicas... ...es una metodología tan docente ¿no?... ...pero que permite de alguna manera... ...el que eh, recibir casos reales... Eh, ...denuncias reales o situaciones... ...de posibles discriminación reales... ...y abordarlas. En España y en la Comunidad de Madrid también... ...pues existe norm normativa, una normativa muy avanzada... ...y precisamente lo que más se necesita... Además, quizá de cambiar algunas normas es concienciar y sensibilizar a la sociedad. Entender que las personas con discapacidad intelectual pues son personas que igual de capaces que cualquier otro y que quizá lo que necesita es algún tipo de apoyo y ser capaces de construir esos, esos apoyos.